La Skin Fusión esconde un gran secreto que nadie ha encontrado y la Skin nos ha revelado el futuro de la isla de Fortnite. ¡Ah, ¡Amigos! Dios, atentos a lo que os traigo hoy porque vais a alucinar Vaya barbas que tengo de náufrago Chavales, si llegamos a 5000 likes en este video prometo afeitarme como un bebé Lo no quiero Atentos porque hoy os voy a enseñar algo que nadie os ha enseñado nunca Algo super intrigante que es increíble No debes perderte nada de este video, de verdad te lo digo porque te va a encantar si eres fan de Fortnite Hoy os voy a enseñar el gran secreto de los siete. Y de Fortnite que he descubierto yo Están deseando verlo, ¿verdad? Debéis quedaros todo el vídeo para no perderos nada Porque durante todo el vídeo vamos a soltar información súper importante Pero antes de nada, si no estás suscrito Debes suscribirte al canal con la campanita activada Para recibir notificación cada vez que subamos vídeo Y cada vez que estemos en directo Si estás viendo esto y escuchándome ahora mismo Deja un poderoso like en el vídeo Que eso me ayuda muchísimo Código Mister de neox en la tienda de Fortnite Como siempre, ya sabéis que os lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias a todos los que ponéis el código MrDeneox en vuestra tienda de del juego de Fortnite Mil gracias, os quiero cracks Esto va a ser increíble, de verdad, tengo muchísimas ganas de que veáis este vídeo Porque tengo ganas de que todo el mundo descubra lo que he descubierto Pero hey, antes de empezar con el vídeo Me está creciendo el pelo de nuevo, pero antes de comenzar quiero recomendaros a G2A Ya sabéis que en G2A encontraréis los mejores descuentos en videojuegos Os lo suelo recomendar a diario Y es que cuando yo recomiendo una página web es que son muy fiables Y es que además están sponsorizando el canal Así que chicos, debajo de la descripción os voy a dejar el link directamente de G2A Para que vayáis y os aprovechéis de ellos Tienen los mejores descuentos en videojuegos, accesorios, tarjetas accesorios, todo lo que se te ocurra de videojuegos, todo lo que necesites está en G2A y encima es que hay descuentos cada día además de sorteos así que familia, debajo de la descripción tenéis el link para que vayáis a verlo con vuestros propios ojos no es necesario comprar podéis pasaros por el link que tenéis debajo de la descripción y echarle un ojo porque os va a encantar así que nada familia, ya no me enrollo más ya no, porque empezamos con el video vamos allá Comenzaremos este gran video hablando de la skin de fusión Fijémonos dentro del propio juego Podemos ir a ver las skins para analizarla más de cerca Tenemos que equiparnos lógicamente la mochila también Si ven y se fijan no cabe duda La mochila es punto cero Y si nos vamos a las pantallas de carga Veremos una en específico, que pertenece también a punto cero, lógicamente. Si vemos aquí arriba, está la flor de punto cero. Es cuando ya explotó por completo. Recordarán que eso sucedió en el evento, ¿verdad? Cuando el punto cero explotó, se parecía igual a una flor abriéndose como lo que vemos en la pantalla de carga. Esta skin nos ha mostrado realmente cómo será el futuro de punto cero. Hemos visto que pertenece punto cero en miniatura a esta skin y que la pantalla de carga correspondiente... También tiene a punto cero. Ya explotado. Recuerden que esta skin lleva muchas temporadas ya en el juego. No es algo nuevo de ahora. Si nos fijamos en la mochila, tenemos diferentes estilos que podemos desbloquear, ¿cierto? Este está repleto de triángulos en punto cero. No sabemos por qué, pero... Sí está lleno de triángulos que lo protegen Y la siguiente que se puede desbloquear Lo mismo, parece otra fase de punto cero Pero igualmente con los triángulos alrededor Y la gran teoría que tengo, amigos Que nadie jamás dijo y que nadie les mostró Es que, atentos Esto es el futuro de Fortnite esta skin ya nos ha mostrado el futuro una vez y lo ha acertado. De cómo sería el punto cero y además de cómo sería la flor al abrirse. ¡Ha acertado! Pues bien, la siguiente fase de la mochila, la siguiente fase de punto cero de esta skin es la que vemos en pantalla ahora mismo. Eso significa que pronto... ...o en algún momento del juego... ...podremos ver algo parecido... ...Punto Cero... ...será... ...como ven... ...ahora... ...de alguna manera... ...empezará a convertirse... ...en una esfera... ...repleta de triángulos... ...como la mochila... ...es... ...una visión... ...del futuro... ...es 100% posible... ...si esta propia skin... ...ya nos reveló... ...por ejemplo que... ...Punto Cero... Sería como esta flor. Es muy probable que esto suceda. ¿Qué opinan? ¿Qué debería suceder en Fortnite para que Punto Cero se revele y se convierta en una esfera repleta de triángulos? Es una teoría algo loca la verdad, pero imaginen que pronto vemos al gran orbe de energía repleto de triángulos. Tal y como ha predicho la skin fusión. Se acordarán de mí si eso pasa, ¿no? Muchas gracias, Neoxarmy. Es increíble todo lo que hemos encontrado, pero esta vez nos vamos a Twitter. En Twitter hemos descubierto algo totalmente asombroso. Por cierto, si tienen Twitter y no me siguen a mí, me parecería una falta de respeto bastante fea, la verdad. Pueden seguirme ahora mismo, lo tienen en la descripción. Pero IPEX, que es uno de los grandes filtradores de Fortnite, nos ha revelado un secreto. Un misterioso y desconocido meteoro ha sido hallado en los archivos del juego por sorpresa. Parece que algo se está acercando a la isla. Su nombre es Boulder, que significa roca. Y además tiene un aspecto físico ...bastante peculiar... ...además también en efectos de sonido... ...hemos encontrado... ...esto... ...que van a escuchar... ...pero no solo eso amigos... ...sino también tiene estadísticas de daño... ...y sabemos que su altura... Es la de dos personas en el juego o superior. ¿Será que Fortnite nos tiene preparado realmente para esta temporada un gran evento parecido al de la temporada 3 de Fortnite capítulo 1? Recuerden además que esta temporada tenemos una pantalla de carga bastante peculiar. Fíjense en la pantalla de carga que pudimos obtener en el juego. Justamente salen lo que parecen ser meteoritos del cielo cayendo hasta el suelo. Ojo al dato, porque todavía nos falta por descubrir alguno de los integrantes del Grupo de los Siete y sabemos cómo llegó el visitante a la isla, ¿verdad? Aquí tenemos un punto de comparación que hemos encontrado entre el nuevo meteorito hallado ...en los archivos del juego... ...y el meteorito que trajo... ...al visitante a Fortnite... ...el color... ...la forma... ...son... ...muy similares... ...es así como hemos llegado también... ...a la conclusión y a la teoría de... ...y si realmente... ...dentro de este nuevo meteoro... ...se esconde... ...el sexto integrante de los siete que no conocemos... Así sería como descubriríamos a uno más del grupo de los siete. Todavía nos faltan integrantes por conocer. Chicos, espero que os haya encantado muchísimo este video. Si es así, por favor, deja tu poderoso like que eso apoya muchísimo. Ojalá lleguemos a 5.000 likes o a más. Y si no estás suscrito, suscríbete porque estamos a punto de llegar al medio millón. Así que nada, chicos, gracias por verme un día más y nos vemos mañana. ¡Chao!